Segundo de Crónicas, capítulo 3 Entonces, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se apareció a su padre David. Este era el lugar que David había dispuesto, la antigua era de Ornán el Jebuseo. Salomón comenzó la construcción el segundo día del mes de su cuarto año como rey, el tamaño de los cimientos que Salomón puso para el templo de Dios era de 60 codos de largo y 20 de ancho, según la antigua medida de codos. El pórtico que corría a lo ancho del templo tenía 20 codos de largo y 20 codos de altura. Cubrió el interior del pórtico con oro puro. Recubrió la sala principal con ciprés, recubierto de oro puro con imágenes de palmeras y cadenas. Decoró el templo con hermosas gemas y con oro que importó de Parvaim. Cubrió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas del templo, y esculpió querubines en las paredes. Hizo que la sala del lugar santísimo se correspondiera con la anchura del templo. Veinte codos de largo y veinte de ancho. Cubrió el interior con 600 talentos de oro fino. El peso de los clavos era de un ciclo por cada 50 ciclos de oro. Hizo para el lugar santísimo dos querubines de madera cubiertos de oro. La envergadura de los querubines juntos era de 20 codos. Un ala del primer querubín medía 5 codos y tocaba una de las paredes del templo, mientras que su otra ala, también de cinco codos, tocaba el segundo querubín. Del mismo modo, una de las alas del segundo querubín medía cinco codos y tocaba una de las paredes del templo, mientras que su otra ala, que también medía cinco codos, tocaba al primer querubín. Así que la envergadura de estos querubines juntos era de veinte codos. Estaban de pie, de cara a la sala principal. Hizo el velo de bordado azul, púrpura y carmesí, sobre lino fino, con imágenes de querubines. Hizo dos columnas para la fachada del templo, de 35 codos, cada una con un capitel de 5 codos de altura. Hizo cadenas como en el lugar santísimo y las colocó encima de las columnas. También hizo 100 granadas ornamentales y las fijó en cada cadena. Colocó las columnas frente al templo, una al sur y otra al norte. A la columna del sur le puso el nombre de Jaquín, y a la del norte el de boz